la clave real una señal de paz cayendo de tu boca toda tu crueldad ya se quedó detrás se dieron nuestras sombras Al final tu voz es mi devoción. Ah, así ah, ah. Ah, dejé mi sol desparramado en tu piel y es tan suave. Dejé mi luz y voy perdiendo mi poder. Me viene todo por ganar Esta vez Voy a tus ojos para ver No puedo imaginar a dónde llegaremos O sea si al final resulte pasajero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 esta vez Voy a tus ojos Así Dejé mi luz desparramado En tu piel Me viene todo Por ganar Esta vez Voy a tus ojos para ver